hola que tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a reutilizar una cajita como pueden ver está personalizada con este muñequito animado Minions este video es una petición espero que les guste y que le guste a la persona quien me lo pidió ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso voy a tomar la cajita y le voy a cortar estas partes la voy a abrir en sus cuatro lados esta parte del centro la voy a pegar con silicona líquida y voy a forrarla con cartulina negra recuerden que las cartulinas que utilicen los colores son opcionales los que más les guste vamos a dejar más o menos un centímetro en los lados y cortamos nos quedaría así acá ya la pegué esta parte la voy a forrar con cartulina roja vamos a hacer los quiebres y acá esta parte le di brillo con murano ahora voy a hacer la tapita voy a medir a este lado 3 centímetros y en este otro lado 3 centímetros vamos a medir así la cajita que utilicen van a para así para hacer la tapa esta mide 10 por 10 centímetros entonces voy a medir 10.5 10.5 y voy a trazar la línea, en este lado voy a medir los mismos 3 centímetros que medí para los lados trazo la línea y de nuevo voy a medir 10.5 que es lo que mide la cajita que yo utilicé, recuerden que es la que ustedes utilicen, voy a trazar acá la línea y de nuevo voy a trazar acá 3 centímetros, porque esos cuatro lados deben de medir 3 centímetros voy a cortar, nos quedaría así, acá lo que hice fue forrarla por lado y lado con cartulina fluorescente color naranja y corté estos extremos y van a pegar así Ahora voy a hacer una base para la parte interior de la cajita, voy a medir en los dos lados 6 centímetros y voy a medir 9 centímetros, la voy a hacer un centímetro más pequeña que la cajita que estoy utilizando. Voy a medir de nuevo 6 centímetros, lo mismo que medí acá, recuerden que los lados deben ser de la misma medida y voy a medir de nuevo 9 centímetros, más 6 centímetros, de una vez los voy a a medir, voy a trazar acá las líneas y voy a cortar acá esta la forré con cartulina azul, voy a cortar estos dos extremos, la parte interior también la voy a forrar con cartulina azul y vamos a armar así Acá lo que hice fue decorar con círculos y pegué corazones. Y después delineé los corazones como están viendo. Los círculos los pinté así. En esta parte pegué dos cartulinas. Y copié mensajes. Estos mensajes los saqué de la canción de Camilo. De la canción Tutu parece muy bonita vamos a colocarlos así voy a pegar ahora la cajita o la base que hice y dentro voy a, a colocar papel picado y chocolates ahora voy a utilizar una parte de la cajita que corté marcadores, goma de vacón y sin brillo y una tirita de goma eva, esta mide 9 centímetros por 6 centímetros pero es de la medida de la cajita que yo estoy utilizando, o sea el alto, redondeamos así y vamos a coger el, el cartón igual vamos a hacerle así como una formita. voy a pintar así con marcador café, estos lados y ahí vamos a escribir el nombre de la pareja, del novio, o si se la van a dar a una amiga o a la que se la vayan a regalar, recuerden que solamente tienen que cambiar los mensajes. Bueno, Juan Pablo vamos a hacer el mini, vamos a hacer el pelito igual en este lado. Voy a tomar mi azul y voy a repasar así el cuerpo. Solamente la mitad. Voy a hacer dos rayitas acá. bolsillitos van haciendo los pasos que hice porque me quedó como muy rápido este vídeo el bolsillito y un círculo y acá vamos a hacer la formita como de un rombo y en el centro un puntico vamos a cortar otro igual que sería para pegar este acá y este en este lado la parte de atrás con foam y con brillo voy a sacar las, las gafas siguen estos pasos por favor dibujamos los ojitos vamos a pegarlos acá y pegamos encima las gafitas nos quedaría así vamos a hacer ahora los ojitos pintamos dos bolitas café dos bolitas negras y con pintura acrílica le voy a hacer la lucecita de los ojitos Ahora voy a hacer una boquita, los dientecitos, voy a delinear y luego a llenar así con el marcador y pegamos acá. Vamos a pegar ahora las tirantas del vestidito, les pegamos así las dos y hacemos los dos botoncitos. Ahora voy a coger como eva amarilla una tirita y vamos a hacer las manitos así, los guantecitos, cortamos y vamos a pintar. Yo lo pinto así en toquecitos para que se pinden también los extremos. Damos vuelta y pintamos este lado. De esta vamos a cortar la otra manita. lo que hice fue decorar con corazones y punticos, vamos a pegar ahora el Minion, en esta parte y vamos a pegar las manitos, voy a dar vuelta y voy a pegar así pegamos acá esta parte Y acá vamos a marcar, no hay nadie como, hay que repasar la letra para que se vea más bonita. Nos quedaría así, acá la repasé y dibujé los, cora los corazoncitos. Pegué acá con silicona caliente. Acá dice 4 Minions. Este les pegué las manitos así y este es el otro le deje las manitos así sueltecitas, de este va adentro ahora vamos a tomar goma de eva con brillo roja y blanca blanca sin brillo, vamos a escribir tutu para que rime con el mensaje de la parte superior y lo vamos a pegar acá en el fomic blanco y cortamos así lo que hice voy a pegar otra hojita eh, las decoré con corazones porque me gusta mucho hacerle fondo a las a las cartulinas y escriben te amo, que no puede faltar con silicona caliente vamos a pegar este Minion acá y el tutu lo vamos a a colocar dentro pero sin pegar, pues queda así flojito porque se supone que los muñequitos los guardará la pared o la persona que les regalen el obsequio